Bienvenidos a mi canal, un saludo muy especial para todos, hoy haremos una tarjeta para aniversario. Esta tarjeta la puedes personalizar para la ocasión que necesites, espero les guste. Antes de ir con el paso a paso, quiero recomendarles este video. 12 ideas increíbles con latas. Acá les muestro dos ideas, si quieres ver cuáles son las otras 10, vea este canal para que veas el paso a paso de cada una de ellas. Show de manualidades si no te has suscrito a este canal te recomiendo que pases a ver cada una de sus manualidades que están súper novedosas ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso vamos a utilizar medio pliego de cartulina de 48 x 68 centímetros y vamos a doblar en la mitad ahora vamos a decorar esta parte vamos a utilizar cartulina negra y roja la cartulina negra mide 25 por 34 centímetros y vamos a doblarla en la mitad la cartulina roja mide 20 por 35 centímetros y vamos a medir acá 5 centímetros vamos a doblar así para luego cortar vamos a hacer lo mismo en toda la hoja sacaríamos 7 tiras la tira la vamos a dividir en cuatro partes y cortamos ahora vamos a tomar esta hoja y vamos a cortar un corazón vamos a hacer lo mismo con estos cuadritos acaba de tomar cuatro y voy a cortar corazones Nos quedaría así. Hacemos lo mismo con estos. Acá lo que hice fue pegar el corazón negro y una foto principal y pegas los corazones así. También vamos a utilizar fotos animadas y fotos de los momentos que hayas pasado con tu pareja. nos quedaría así acá lo que hice fue copiar a cada foto un mensajito acá coloqué love amor feliz a tu lado mío pero pues así le van colocando bracecitas y a cada foto le haces una flechita para que vea que la, el mensaje es alucido a cada foto solo tú y yo En marcadores vamos a empezar a decorar voy a hacer acá unos corazoncitos con un marcador rojo y con un marcador blanco acá vamos a copiar feliz aniversario o según para la ocasión que necesites puedes copiar también felices meses feliz cumpleaños, ya cambiarías las imágenes y vas a delinear con marcador negro toda la frase esto sería para que resalte más nos quedaría así vamos a copiar mensajes doy gracias bebé por cada momento que compartimos juntos por tantas risas y aprendizajes por enseñarme que el amor se siente bonito te amo por muchos aniversarios más juntos Amor, si tengo que resumir un año contigo no me alcanzarían las páginas ni fotos nada. Un año junto a ti, aunque parece que fue ayer cuando nos dimos nuestro primer beso, es sentir que crecimos de la mano de una manera increíble, que el sentimiento es enorme y que no tengo palabras para agradecerte todo lo que has generado en mí. Mi ídolo, mi mundo, mi todo, mi amigo, compañero, mi amante, mi príncipe, te amo hoy y siempre. Feliz día amor, te amo, eh. te admiro, eres lo más lindo que existe en este mundo. Feliz día mi rey, estoy feliz y dichosa de compartir todos mis días contigo, por más aventuras juntos de la mano. Tengo ganas de quererte toda la vida, te amo. Ahora vas a tomar una cartulina, corta una tira de 9 centímetros por el ancho de la tarjeta, que sería para para pegar acá para tapar este lado que pasó y vamos a, a tomar una hoja tamaño carta color rojo lo abramos en la mitad y vamos a tapar acá esta parte con marcador negro vamos a delinear todos los lados y vamos a hacer esto acá lo que hice fue hacer rayitas un centímetro con el marcador negro fue lo que pinté y vamos a cortar cuadritos blancos para pegar en los lados como están viendo vamos a escribir la fecha del aniversario en este caso 30 de julio y acá en esta parte voy a dejar un corazoncito y un, como una palomita o un pollito nave acá vamos a hacer unas ratitas rojas y vamos a colocar o escribir el año 2019 y en esta parte vamos a escribir el nombre de ambos Carolina y Julián lo voy a escribir con diferentes marcadores Acá voy a repasar un poco para que se vea más estas letras. Igualmente la letra I. Y vamos a repasar acá este nombre. Vamos a hacer corazoncitos. Nos quedaría así. Y en esta parte